Hola mis amores, es Alexa Calcaño Y en este nuevo video te traigo La rutinita que hago para que me dure Todo el día el maquillaje, son las 7 de la mañana Y este maquillaje me tiene que durar Por lo menos hasta las 6 de la tarde O hasta las 7 Así que quédate conmigo si quieres ver Cómo me hago este maquillaje Y vamos a empezar Ok, ya como ven, me hice las cejitas Les voy a dejar el link del video que hice de, Del tutorial hace poco Acá arribita, ahora vamos con la cara Estoy esperando que se seque un poquito porque no quiero que sea como muy mojado Y me eché un montón y ya se está secando porque absorbe un montón la cara en un instante Y luego me voy a poner mi secretito para que me dure todo el día De esto sí que me echo poquito porque es bastante pegajoso Ok, ahora sí podemos ir para la base Me voy a poner mi siempre favorita L'Oreal Infallible for max, como si fuera a sorpresa y ¿no? mi real techniques. Me encanta porque parece como si no tuviera base Ok, ahora voy a corregir Las ojeras Realmente es para iluminar porque ya todas las ojeras fueron tapadas con la base Y este concealer les tengo que decir Tienen que probarlo, es full coverage Y es bien bueno Me he hecho bien poquitos así. Con eso doy. vieron eso como tapó ese barrito vamos a sellar estoy usando esta brochita porque es bien fluffy como para el polvo aquí aprovechamos y sacamos secamos sellamos toda la cara con el polvo Vamos a poner un poquito de color a esta cara que estoy blanquita. La de contour de Real Techniques. Como ven voy a toquecitos porque después como que se me queda un bollo ahí de. Como que se va saliendo a veces. Así que me pongo un poco y lo voy. Entonces para completar con el contorno me voy a echar un poquito de lo que sobró aquí en la nariz porque no quiero que se vea demasiado con una brocha angular. Ya estamos terminando, ya estamos terminando. Voy a poner blush con esta brocha super fluffy. Me la regalaron hace poco y estoy lucida usando. Miren qué cosita tan cute. Este es el highlighter, eh, esto es un trial de The Bomb, está bello y me encanta Y pinta un montón, miren Voy a aprovechar y voy a dar una sprayada. <ríe> voy a darle spray a la cara ya desde ahora para bueno, luego ponerme la máscara y ya terminamos, chicas. Ya terminamos. Ay, no, me eché un montón. Pero si queremos que dure todo el día, tenemos que echar con bastante. Qué rico. Entonces voy a estar rizando mis pestañitas para ponerme mi máscara favorita. Ahora ponemos Shopstick para completar Y me voy a estar poniendo mi Chica Liquid Lipstick en mate Y este es en el tono Baby Me gusta porque este tono es como que bien versátil Tengo también este Sensual Y me pega hoy pero quiero irme suavecito porque son las 8 de la mañana Por Ahorita a lo mejor me lo cambié para este O para rojo mi carita durante el día y hasta la noche y esperemos que dure hasta por la noche bueno mis niñas hermosas mis amores esto es lo que queda de mi maquillaje son las 9 y 21 de la noche Yes, estuve todo el día, todo el día con este maquillaje Y no me retoqué solamente el lipstick Ahora mismo no tengo nada Porque comimos y qué sé yo Lo van a ver en el blog cuando lo suba Yo creo que este video va a estar antes que el blog Así que nada, lo van a poder ver allí Pero realmente estuve desde las 7 de la mañana Hasta las 9 y 20 de la noche con esta base voy a acercar para que me vean mejor. O sea, aquí obviamente se fue el bronzer, la base que tenía en esa área. ¿Ven? Pero o sea, miren el concealer, está todavía intacto. No se ve la ojera las cejas obviamente están intactas. La base aquí no se me salió. Acá en la nariz se me, se me salió un poco. Pero realmente se ve bastante pasable para haber estado tantas horas pero sí, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado y espero que hayan disfrutado este tutorial conmigo y nada, estoy de vuelta con ustedes y nada, esperen más videitos así, si quieren denle like en la parte de abajo si les gustó este tipo de video y pues nada, me despido.